Sigourney Weber nació en Manhattan el 8 de octubre de 1949. Es hija de Pat Weber, un productor ejecutivo de televisión, y de Elizabeth Inglis, una actriz británica. En su familia también destaca a su tío Dudels Weber. Vivió en numerosos lugares durante su infancia. A la edad de 13 años ya tenía una altura que era superior a la del resto, siendo motivo para que sus compañeros de clase se burlaran de ella. En 1962 su familia se mudó a San Francisco y posteriormente se mudaron al este de Connecticut. En 1963 cambió su nombre por Sigourney, después de leer The Great Gatsby, escrita por Scott Fitzgerald. Al graduarse en la escuela, en 1967 estuvo durante un periodo de tiempo en Israel, donde conoció al reportero Aaron Lathman, con quien se comprometió, aunque rompieron su relación un poco más tarde. Ya en 1969 se matriculó en literatura inglesa en la Stanford University. Cuando terminó sus estudios, entró en la Yale School of Drama en Nueva York, consiguiendo su debut en el teatro en el año 1963. El 1 de octubre de 1984 contrajo matrimonio con Jim Simpson, teniendo una hija en común, Charlotte Simpson, nacida el 13 de abril de 1990. Habla varios idiomas, entre ellos el francés y el alemán. Actualmente reside en la ciudad de Nueva York o en Santa Bárbara. El debut de Sigourney Weber se produjo en 1977 con la película de Woody Allen, Annie Hall, en la que interpretaba un pequeño personaje al lado de Allen. Dos años más tarde, la actriz apareció como la Teniente terrible en la primera parte de la saga Alien. Revirtió el personaje en tres secuelas. Fue candidata al Oscar a la mejor actriz, convirtiéndose en una de las pocas actrices que han conseguido una candidatura a dicho premio por una película de terror. Prosiguió su carrera con las exitosas Ghostbusters y secuela. Al final de la década interpretó dos de los papeles mejor valorados de su carrera profesional, ambos en 1988, en la comedia Working Girl con Harrison Ford y Melanie Griffith y en el drama Gorilas en la niebla. Ganó el Globo de Oro por ambas interpretaciones en las categorías de Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actriz en Drama, respectivamente, y consiguió nuevas candidaturas a los Premios Oscar como Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto, siendo una de las pocas intérpretes que consigue en un mismo año dos nominaciones. En la década de los 90, apareció en películas como Copycat o en la Tormenta de Hielo, por la cual ganó una nueva candidatura al Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto y ganó el BAFTA en la misma categoría. Le Se seguirían a Map of the World, por la que fue de nuevo candidata al Globo de Oro. Posteriormente, protagonizó la comedia Heartbreakers. Rodó en salamanca la cinta de acción Vantage Point y en ese mismo año prestó su voz al ordenador de la nave Axiom en el film animado wall -E, que ganó el Oscar a la Mejor Película de Animación. En 2009 volvió a trabajar a las órdenes de James Cameron en el film más taquillero de la historia del cine, Avatar, con más de 2.700 millones de dólares recaudados internacionalmente. En 2011 se estrenó la cinta de acción Abduction, protagonizada por Taylor Lautner, en la que interpretó a la doctora Bennett. En 2014 retoma el papel de Ripley por primera vez en 17 años poniendo su voz en el videojuego Alien Isolation 18 y confirma que aparecerá en las tres secuelas de Avatar de James Cameron. Ese mismo año aparece en el film Exodus, Dioses y Reyes.